en la caja de pinos y nos estén comiendo los gusanos nos vamos a arrepentir más de las cosas que no hayamos hecho que las que hayamos hecho. Así que si te pone palote, hazlo. Y se puede ser ahora que es cuando tienes los pezones de pongo. <ríe> Menudo festival ayer en la ¡Chaval! Concho esto, ¿eh? porque normalmente siempre para el vídeo decimos sin que se vean el vídeo, estamos en la sala y decimos: Venga, va, ahora aquí aplaudir todos a los locos. Y hay más de uno que dice: Ya está, ya tenemos que hacer el papelón, pero la gente. Pero hoy no, podéis certificar que no nos hemos hecho ni aplaudir ni nada? ¿eh? ¡Qué tato, ¿eh? Estamos acojonados, o sea, de verdad, eh. Digo, hostia, ahora cuando, cuando les digamos que nos vamos, que no te vayas. De pela, Rubén, asoma la patita. Eso es la patita. Esto que has asomado es la almendra. Bueno, oye, familias ayer en Valencia lo flipamos. Hoy martes vamos a Zaragoza. Miércoles Pamplona. Jueves San Sebastián, que ya tenemos ala, eh, aquí abajo. Viernes Bilbao. Sábado Santander y Gijón. Eh, domingo Coruña y Vigo. Lunes Madrid. Martes Córdoba. Miércoles Granada. Viernes Barcelona. Eh, ayer lo flipamos muy fuerte en Valencia y el vídeo de hoy va de eso. No solo de daros las gracias, sino de deciros en esos momentos donde os venís arriba, donde vais cachondos perdidos, es el momento de decir, ahora voy palote, voy, aprovecho y le doy cerita. ¿O no es así, pela? Totalmente, o sea, sí. <ríe> no solo totalmente, sino totalmente, o sea, sí. ¡Familia! en like vídeo olvide-aken, sí. Ahí, de... Mucho cuidado los que seáis disléxicos y que al principio a decirnos cosas y tal. Ha venido un chico y dice, Valentí, ¿cómo hay que hacer para trabajar con vosotros de menos cabeza más corazón? Digo, coño, el currículum tal. Dice, vale, toma, aquí lo tienes. Digo, ¿y qué más? Digo, mira, ve ahora con Rubén y es tu momento. Ve y cómele la cabeza y me contesta tal cual es. Ahora voy allá y me como la boca y... <risa> Todo esto, cosas que han pasado hoy, ¿eh? Entonces, los que seáis disléxicos, como yo, y que en un momento dado, la novia os puede pegar... ¿Qué haces comiéndole la boca? ¡Soy disléxico! No sabía lo que estaba haciendo. ¿Y tú? ¿Y tú, número eh? <risa> uno. ¿Cómo te llamas tú? Pero a ti ya te conozco, ¿eh? Sí. No es la primera vez que te veo aquí, ¿no? no. Pasa que de la última vez creció un palmo, al menos antes llegabas aquí. Y ahora ya ya está grande, grande, ¿eh? Sí, el sí. próximo día ya vendrás así, así. De verdad. Muchas, muchas, muchas gracias, eh, no solo por los aplausos, que sí, no solo por venir, que sí, no solo por animarnos, que sí, no solo por seguirnos, que sí, que todo esto, que sí, sino, coño, hostia, ahora vendría yo de fuera y aquí dentro hay un caldo de jabalí, o sea, hay un caldo, hay como un cultivo, como un microclima, o sea, eh, entras y te tira para atrás, tío. y dices, coño... He ido al chico de recepción y digo, digo, por favor, podríamos quitar la calefacción. Ah, está la mierda, hombre, no, es sí. calefacción. no es ni calefacción ni en es nada. Este calor humano que lleváis, estas ganas, estos pezones de punta, estos tienda de campaña, este palote que lleváis hoy aquí. Aprovecharlo, o sea, llegad a casa y lo primero empatrá. Eso es, es, es, es, y sacarlo de encima como sea. Y lo segundo es para aquellos retos que tengáis, para aquellas cosas que tengáis en la cabeza, para aquellas cosas que se os resistan o que quizá tengáis un poco olvidadas o tal. Pueden ser 10 Ironmans, puede ser uno, puede ser medio, puede ser correr, puede ser estudiar, puede ser lo que sea, ¿eh? Pero esa cosa que tengáis ahí a la que le tengáis ganas y quizá no os hayáis atrevido, o sí, pero se haya quedado a medias, o otras cosas se hayan interpuesto. Hostia, ahora es el momento, es el momento de llegar a casa y decir ¡Macá! Luego si acaso ya os arrepentiréis. En definitiva, cuando decimos lo de menos cabeza más corazón, es eso. Es que a veces pensamos demasiado las cosas, le damos demasiadas vueltas, estamos ahí, verdad Y los miedos acaban saliendo de aquí, muchas veces. Ay, familia Pela, ¿cómo estás? Muy bien. Hostia, son, a ver, las 12 y 8. Las 12 y 8 de la noche estamos trinchados. Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que hemos vivido hoy y lo bueno es que ahora tenemos que currar un rato. Familia, estamos muy dormidos. Mañana prometo estar despierto y daros las gracias a todos, pero ahora tenemos tanto sueño que ya no sé ni cómo me llamo. Y esto es lo peor de todo, que nos han puesto en la cama juntos porque van a querer... Tú, Rubén, ¿tú quieres cucharita hoy? No, ¿eh? ¡Sí! No, no. ¡Sí! Oye, no, que no, tío, que no. Yo siempre digo... Por detrás no entra ni Elvi. Y digo, ¿quién es Elvi? Digo, el bigote de una gamba. <ríe> Ay, madre mía. Ay. flexiones ¿Re ahora? Estamos más acabados que John Cleese. ¿Cómo estás, Pela? Hostia, no. Una brutería. Duele, ¿eh? Todo es bien equipado, tío. Todo preparado. Un día, un empleado de la funeraria te afeitará. Pela, a ti te afeitará pronto, ¿eh? ¿Cómo no...? Muy mucho. Hay que darle un poco más al deporte. <música> Bueno, ¡Vale, vale, vale. Espera, esperar sus, Rubén, asoma, asoma por aquí. Hoy hemos hecho una cosa que no hemos enseñado, pero que será el vídeo de mañana. ¿Cómo entrenamos con estos jabalíes cuando estamos de gira? Eh, la gente va a estar muy orgullosa de vosotros. Que sepáis que vamos a hundir las técnicas de entreno de Ivonne Zugasti, vamos a hundir las técnicas de entreno de Pau InspiraFit, vamos a hundir las técnicas de entreno de cindy Crawford y vamos a patentar la nueva forma de entrenar cuando se está de gira. Ya, y acabamos ya. el vídeo ya, coño, ya, que... Venga, familia, os esperamos en la gira. Gracias por todo, siempre, siempre siempre. Ja, ja. Pero tú no bajes la cabeza que estás conduciendo.